Bueno, eh, está claro en lo que comentábamos. Eh, está directamente relacionado en un plano de desigualdad social en un plano de, de desigualdad de, de reparto de, de la riqueza y por lo tanto eso tiene una consecuencia directa que es eh, los movimientos migratorios. ¿no? Entonces eh, en materia de derechos humanos eh, estamos eh, rompiendo muchas normativas que los, eh, gran, que los gobiernos y sobre todo los grandes gobiernos que, control, que mandan eh, ...o que tienen una mayor incidencia en las políticas internacionales, ¿no? A nivel mundial... Eh, ...firmaron en sus momentos... ...y, y siguen firmando, ¿no? Ciertos acuerdos, ciertas... Pues, ...como la política pesquera común o, o, o muchos otros tratados... Eh, ...los estamos incumpliendo y en materia de derechos humanos también... ¿no? Porque... Mm, ...no solo no estamos asistiendo... ...a... ...esos eco -refugiados, que como les llamamos nosotros, sino que además eh, estamos aumentando el problema, o sea, estamos incidiendo todavía muchísimo más, eh, generando mucha más presión eh, sobre esos ecosistemas y por lo tanto provocando más eh, problemas que al final derivan en, en, una, en unos movimientos que a nadie le gusta, si no es para irse de Erasmus o algo así, no es el caso, a nadie le gusta irse de, de su país, eh, y mucho menos en esas condiciones.